Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy día vamos a algo diferente. Eh, estoy con otra persona, no estoy con Catalina. Catalina eh, se fue del podcast. No, mentira. Eh, no, no se ha ido del podcast, pero hace un tiempo les conté eh, que las consultas que están llegando ya cada vez son menos. Entonces, en realidad, hablando con Catalina, dijimos, bueno, mira, en vez de tratar de escarbar y encontrar preguntas que no estamos encontrando, porque en el fondo los temas ya los hemos cubierto mucho, por lo menos los más comunes, eh, decidimos que vamos a hacer una variación y vamos a presentarle al equipo. Ya, entonces, hoy día eh, estoy con Nicolás, vamos a hablar con él y vamos a descubrir cuál es su función dentro de la empresa, qué hacen, qué nos ayuda y cómo colabora con nosotros en el equipo. Entonces, si quieres conocer a Nicolás, quédate en este podcast. Nicolás es ingeniero, él, él es del área de informática, entonces lo que vamos a ver hoy día es un poquito más técnico, pero igual no nos vamos a centrar mucho en la parte como... De código, obviamente, pero vamos a ver cosas más genéricas de los proyectos que él estado desarrollando desde que entró a la empresa. Entonces, vamos a partir. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Nervioso? Sí, un poco. No, la primera vez siempre cuesta. <risa> a, ver, a ver, tú entraste el año pasado, sí, el febrero, el año en el febrero del año pasado. Ya lleva más de un año en la empresa. Lo, lo primero que me gustaría saber es que siempre tengo esta duda si soy solo yo o, o también al resto le pasa. Es saber, cuando tú entraste, ¿qué sabías de lo que hacemos nosotros? Y si es que hoy día sabe algo más, eso es como lo no más importante. No, cuando entré no sabía nada. O sea, sí había emitido boletas de un horario, pero no en detalle de cómo funcionaban o qué otras qué, qué cosas tenían. Pero ahora, actualmente, sí, ha avanzado bastante en el tema de lo que es la facturación en Chile. ¿Y, ¿Y facturación electrónica? Nada, tampoco. No, facturación electrónica, sí. ¿Pero sabía algo de eso? Tampoco. Ah, no, no, nada de eso. No, ¿Calcular nada. el IVA? Nada. No, nada, nada. Sí, pasó. Yo yo contado la historia varias veces que en el fondo, cuando yo partí, me pasó lo mismo. O sea, no sabía nada. Pero como lo que siempre he tratado de demostrar en los videos y en los podcasts, que al final no son cosas que sean imposibles de, de aprender, son cosas que se pueden aprender. Y lo que hacemos acá justamente es justamente eso, sea, tratar de enseñarle un poquito a, a, a nuestro usuario eh, que, que no es tan difícil si uno trata de aprender. Sí. Tú cuando llegaste me acuerdo que partiste con... Eh, no llegaste directo a LibreT libre Bueno, partiste con otro proyecto que era una cosa de otro cliente pero el proyecto de nosotros partiste con Batch Express si no me equivoco no sí partí con Batch Express a ver, te acuerdas poco cómo fue esa partida qué fue lo que tuvimos que, lo que tuviste que hacer si te costó sí al principio me tuviste que explicar todo lo que era el tema de la boleta de honorario eh, porque esas tiene una estructura fija de cómo se trabaja eh, en base a eso ya eh, armamos esa estructura de cómo se tenían que armar los temas de la boleta y empezaba a llamar proyecto en sí qué fue lo que más te pero cuando tú partiste qué qué fue lo que más te costó para partir trabajando acá, ¿te acuerdas? Lo que más ah, me costó sí, sí, fue, lo, el fue el tema de la facturación, no, no tenía idea de nada. No sabía nada. nada. Porque tú ahí trabajado, tú antes habías armado sistemas. Pues. Sí, ya habíamos mm. armado otros sistemas, pero sí, no, fue la facturación fue el, el problema principal de cuando llegué. Porque eso abarca muchas cosas que no, en, en, en mi área no, no se ven en realidad. Yo me acuerdo que lo, la, a mí lo que más me gustó cuando entraste fue que por fin dije, vamos a usar Django. <risa> yo, yo había estado mucho tiempo diciendo, voy a usar Django, voy a usar Django, voy a usar Django. Porque al final, VHExpress fue el primer proyecto que se hizo en Python eh, como plataforma, porque yo tenía unos proyectos chiquititos en Python, pero que en realidad eran nada. Pero como proyecto completo fue, fue Batch Express. Sí, Batch express Y vale, y ese proyecto que es el de boletas de honorario. Eh, después de eso pasaste a Contafi. Si no me equivoco. Sí. Contrafi fue el segundo proyecto que hicimos con, con Python Django. Eh, sí, fue Contraffy. Ahí fuimos mejorando algunas cosas porque aprendimos de algunos errores que habíamos cometido en Batch Express, Como por ejemplo, yo me acuerdo el cambio de los módulos. No sé, ¿te acordáis cuando sí. le, le pusimos un nombre a una aplicación y después tratamos de cambiarlo y no funcionó? Sí, fue, fue, fue complicado. Al principio fue complicado porque había que lograrse de acuerdo cómo tenemos que armar la estructura de, de, de Batch Express, la estructura base, porque eso iba a ser eh, la base principal para todos los proyectos, por así decirlo. Y sí, eh, al principio fue, fue complicado porque le dimos un nombre y después ya cuando lo teníamos todo armado intentamos cambiarlo y no resultó y así que quedó con ese nombre. Después en contacto sí se mejoró esa, esa estructura y ahí ya se, se fue manteniendo esa base para los otros proyectos. Oye, aquí yo con me da culpa. El problema era que tú me mostrabas una cosa y yo a la semana te cambiaba el nombre de las cosas. Sí, sí. sí. Ahora no se da tanto eso, pero así que eso, No es, que es ahora ya parte no, de Lance. Ahora ya no te quito el computador. <risa> sí, me acuerdo, me acuerdo esa época. Sí, era, era parte quizás de mi maña. Pues al final igual yo primera vez que estaba soltando hacer los proyectos. Bueno, igual eran proyectos de cero, así que en realidad yo no había metido mano ahí. Mucha. Eh, pero al principio claro quería meterme quería ver quería, quería, quería ayudarte pero nada después cuando ya se definió bien la estructura que al final fue como lo más importante o sea yo creo que cuando yo programaba solo mi mayor problema era claro como programaba solo no me tenía que ver de acuerdo con nadie pues, entonces si quería hacer un cambio cambiaba nomás pues. sí. cambiaba las cosas claro tenía que refactorizar un montón pero acá no te podía estar haciendo eso toda la semana entonces no aguanto bueno, dije no no podemos hacer eso y hay que ponerse de acuerdo en la estructura cómo tiene que ser cómo hay que armarlo y creo que eso fue lo que se logró después con Contafi que quedó bastante más ordenado, y bueno, después igual se fue replicando un poco en, en, en, en Batch Express. Yo a Contafy le tengo harto cariño porque es como eh, el, el, el, el juguetito que usamos para probar todas las cosas. Es <risa> como queremos agregar algo nuevo en todos los proyectos de Django, lo probamos primero en Contafy sí. y después probamos en, después probamos en lo otro. Sí, que Contafy es el que tiene una, una estructura ya armada, ya pensada, bien pensada, entonces esa la, es la base para probar para los demás. No y lo, y lo otro bueno que tiene Contafy, que al final, o sea, para nosotros desde el punto de vista del uso es que no, no tiene un es el único proyecto de todos los proyectos que no tiene una emisión todo el día. Porque si tú piensas en LibreTE, que se ocupa fa para facturación, está todo el día emitiendo los usuarios documentos. VH Express, están todo el día emitiendo doble data de honorario y Vimexels, que vamos a hablar ahora, también están todo el día con las integraciones. Sí. En cambio, con, TAFI, con, con TAFI es como el único proyecto en el que podemos hacer cambios sin tanto temor a que si se nos llegó a pasar algo, a pesar de que lo probamos, probamos bastante las cosas, eh, Afecte porque en el fondo son cosas que... Hay, la única emisión es la emisión masiva y que se lanza una vez al día, que ya vamos sí. a, a tocar eso también. Ya, después de contar... Ahí con Contafis tuviste como hasta octubre o septiembre, por ahí, septiembre. más o menos. Septiembre, octubre, sí. por ahí, desde el año pasado. Y después de eso, a mí se me ocurrió la genial idea de armar otro proyecto. Sí. <risa> Digo genial idea porque yo creo que ya te tenía aburrida, ya <risa> tres proyectos en un año, de que fue birman 6 que creo yo que ha sido una bastante... Eh, una aporte bastante grande desde el punto de vista de que sacamos esa automatización y se corrigieron todos esos errores que había en el El librete sí. tenía muchos errores, la integración que todavía está funcionando, que, que, que ya recomendamos obviamente no usar, tiene muchos problemas asociados a la facturación de los e-commerce en el sentido de, de logs, de registros, de reintentos y todas esas cosas que no se hacen. Entonces, me gustaría centrarme en este último proyecto. Cuéntanos un poquito cómo partiste con Bimmer Sales, eh, algunas decisiones quizás importantes que se hayan tomado y, y en qué está hoy día con Bimmer Sales. Sí, Vee eh, se partió en octubre. Eh, los primeros dos meses fue para ver la viabilidad de este proyecto, ver si, qué tan genérico podía eh, hacerse para armar las aplicaciones. Eh, después ya en noviembre, y diciembre, se empezó a llamar el proyecto en sí, la base, con todo. Y se empezó a integrar la, los primeros e-commerce que ya estaban en librete con algunas mejoras. Eh, otra de las cualidades que tiene este proyecto es que eh, toma cosas que Vee no tiene, como los campos personalizados, que permite eh, tomar información de ciertas partes de la, de, la, de, la de la orden que en librete no se puede. Entonces el, el, la idea de esto es que el cliente puede tomar cierta información, por ejemplo, el tipo de documento, el root o alguna otra información que sea necesaria para el documento y lo pueda tomar desde el campo que sea necesario. Eso fue súper útil porque al final, yo me acuerdo uno de los problemas que hay con la integración actual es justamente ese, que al final te dicen ya, pero es que yo quiero sacar este campo. Y, nosotros, y, y yo era como, bueno, no, pero es que la integración no toma ese campo. Entonces, en BIMMARTSAVE, lo que se hizo fue al final esta idea como de este selector que nosotros le pusimos en el, sí. en, en, en el código, pero que en el fondo está basado un poco en la idea. No es lo mismo, obviamente, pero es eh, un poco copiando la idea de los selectores de CSS o, o, o pensando en jQuery, por ejemplo. Un, que en el fondo tú tienes una estructura, un string, y en base a ese string puedes buscar datos dentro en este caso un diccionario. Y claro, eso ha sido bastante útil porque al final lo, los clientes hoy día es como, oye, quiero agregar la observación este, este dato de la orden y simplemente hay que escribir la ruta correcta y, y se puede agregar. De hecho, ese selector ha pasado por varios y cambios justamente sí. para soportando más casos que los, que los clientes han pedido. Y hoy día en realidad agregar un campo cualquiera es algo que no es complicado, tan complicado de, de hacer. Y, y yo creo que eso fue uno de los cambios grandes. Y el otro cambio que yo, yo creo que fue grande fue el tema de los registros. Porque, sí. porque hoy día en, en la integración actual no hay nada, y ahí lo registro... Bueno, Entonces, todo el proceso de la orden, la, de la, de la, desde que llega hasta cuando se emite el documento. Sí, ahí está todo. Ahí, ahí está todo, incluso están los, eh, los errores que se cometen y cualquier cosa. O sea, si el usuario el día de mañana nos dice, mira, es que yo quiero guardar un registro cuando se manda el correo, se podría eventualmente agregar. Sí. No, se si ha sido bastante... Y en el mm -hmm. caso de BigMateSafe, a ver, de es un poco de la estructura base, no nos vamos a entrar en BigMateSafe tampoco, porque al final eh, yo creo que da para todo otro podcast solo hablar de cómo lo armamos. Pero yo creo que la, la, la forma que está hecho desde el punto de vista de la modularidad está bien armado. Porque eso costó hacerlo al principio, me acuerdo. Y alegamos al principio un poco de por qué había que hacerlo así. De hecho, hay muchas cosas que si uno las ve. Ahora, eh, fue una decisión que se tomó sin consultar tampoco patrones ni guías de diseño ni ninguna cosa rara. O sea, a lo mejor alguien, nos dice, alguien que es experto en Django nos dice, no, es que esto no lo hecho de esta de otra forma. Pero creo yo que a lo que se llegó fue algo bastante. Eh, útil, porque hoy día para ti agregar algo nuevo eh, no es tan lento, porque está todo hecho de tal forma tan modular que puedes tomar una nueva integración y agregarla y ya tienes todas las rutas, las vistas, ¿cierto? Eh. No sé si puedes contar un poco eh, de tu experiencia por ejemplo cuando tienes que agregar algo nuevo. Sí, o sea, cuando hay que agregar algo nuevo son un par de archivos que hay que agregar y eso ya eh, tiene una estructura definida, entonces no es no mucho tiempo lo que tenga que pensar nuevo a, a, lo, que ya, a lo que ya está en realidad. ¿Qué, ¿Qué es lo más complicado de agregar una integración nueva? Eh, lo más complicado actualmente puede ser el tema de la integración con la API, que puede, puede no estar muy bien documentada, pero fuera de eso no, no, no, no hay otra dificultad. Hoy, hoy día se podría decir que, en el fondo, si el e-commerce o el facturador tienen API, podemos hacer la integración. Sí. Eso es como lo más importante. Sí. Y, y, y tampoco algo que se demore, o sea, yo me acuerdo, tú te demorabas en sacar un caso base como tres días, algo así parece, o estoy mintiendo con el tiempo. Sí, o sea, al principio cuando empezamos recién con Be Myself eran aproximadamente siete días por, por, por e-commerce o ERP, y ahora son como tres días. Claro, pero eso es porque ya está, está resuelto muchas cosas que antes no estaban. Por, sí. y, y, y cada vez que vaya agregando una funcionalidad nueva, por ejemplo, las, eh, estuviste trabajando hace unos días en esto de eh, poder mostrar los datos cuando se hace el sondeo, manual, sí. el sondeo de la API. Eh, entonces eso, claro, queda disponible automáticamente pa para todas las integraciones. Entonces, oh, entonces eso ayuda harto y te reduce los tiempos para una futura integración. Sí, sí eso es lo, lo bueno de bimmar ahora. No, yo, yo creo que bimmar tiene harto. Ah, tiene harto que se puede hablar y harto que podríamos ver, pero en otro <risa> mo momento. Eh, voy a volver atrás. Quiero volver a Contafy. ¿Por qué quiero volver a Contafy? pero en Contafy estamos haciendo algo bien especial, nuevamente, en nuestro juguetito. Entonces estamos probando ahí algo que es la emisión masiva que es, de hecho se lo estoy viendo con, con Felipe. Sí. Eh, eh, y esa emisión masiva, la idea es, a ver, primero, ¿cuál era el problema que había con la emisión masiva antigua? el problema podría que, resumirlo así como en sí, que era que, lo malo? Que no había como una especie de registro claro de cuando había un error en la emisión. Entonces, el cliente no tenía idea de lo que, de, de lo que pasaba o de lo que estaba pasando en realidad con los documentos. Eso es el problema principal también. ¿Hasta que le llegaba el correo? Hasta que le llegaba el correo. Claro, porque el problema de esa emisión, o sea, bueno, de hecho el problema, esa emisión se hizo igual que la de LibreT, que en el fondo tú cargas un archivo, se procesa en segundo plano y después te llega un correo con el resultado. Sí, aparte, pero, pero ese correo, aparte sí. de esos errores podían no ser claros para el cliente, entonces por lo general tenía que consultar a, por su parte. Claro, y, y el problema de eso es que al final si te llega el error por correo, te enteraste a lo mejor si eran muchos documentos, te enteraste 10 minutos después, va eh, encima qué hace con los casos que fallaron, porque a veces no fallan sí. todos, a veces fallan algunos y eso tenía que hacer que armar de nuevo la estructura del archivo masivo y tenés que cargarlo, cargarlo de nuevo no, masivo. era un cacho fue una mala idea debo reconocer que como muchas cosas que he hecho eso era fácil para mí programar <risa> pero era difícil para el cliente para usar entonces a ver eh, cuéntanos ¿Qué se hizo ahora y cómo funciona ahora en, en términos generales? Porque obviamente eh, para el detalle ya los usuarios que quieran usar Contafi o Batch Express, porque la idea de esto es probarlo en Contafi, moverlo a Batch Express y después implementarlo en LibreDT. Ese es el objetivo de, de estar haciendo esto en Contafi. Y obviamente van a poder ver después los videos o, o probar en cada plataforma, pero en general, ¿cómo funciona hoy día esta emisión es masiva? Hoy día también se carga un archivo, pero la diferencia es que este archivo queda guardado en la base de datos. Entonces, cuando se está emitiendo el, el, el, los documentos, eh, esto se va se van mostrando cómo, vale, cómo, van, cómo van circulando, cómo, cuál es el estado del, del, de la emisión de esto. Entonces una vez que se emiten, se va a otra vista que muestra cuál es el estado de todas las, de las emisiones que se realizaron. Entonces después de esto el usuario puede ver si se si emitieron o no la, los documentos y puede ver el error exacto que hubo en el, en, el, en el momento de la emisión. Y si hay un error en la emisión, eh, el usuario puede volver a emitir el documento sin tener la necesidad de volver a cargar el, el, el archivo de Excel que se tiene que subir para poder hacer esta emisión. O sea, yo creo que lo más útil ahí en caso de esta nueva emisión masiva que estamos armando es que primero eliminamos el correo. Sí. O sea, ya todo el usuario lo ve en la plataforma directamente y lo otro es que va a ir viendo al tiro las emisiones que se van haciendo. Bueno, ya más que se otras cosas como por ejemplo eh, también aprovechamos de eh, ya que tú has estado trabajando harto en BIMMELCELL con un tema masivo eh, aprovechamos de agregar eh, la facturación masiva. O sea, en el caso de que un usuario tenga, por ejemplo, no sé, pues de 100 órdenes fallaron 10, por decir algo, un número cualquiera, puede seleccionar esas 10 y mandarla a emitir masivamente y no tener que estar cargando archivos de nuevo ni la Es mucho más fácil hacer la reemisión. Sí, pero ahora no, no tiene que esperar a, a ver qué pasó. O descargar sí. las boleta, por ejemplo. Claro. En PDF, que es otra cosa que antes era, era como... En, de, de, de hecho, en Contafi, y creo que en Vachy es lo mismo, eh, lo, que se puede, lo que tú puedes hacer es te, te manda en el, en el archivo al final un enlace al PDF. Claro, pero igual tienes que ir uno por uno pinchándolo para bajar el PDF. Porque sí. el cambio en este caso tú seleccionas todas las boletas ¿no? y le puedes poder descargar. Hay un límite, que creo que sí, es 50. Hay el, sí, hay un límite de 50. Sí, lo tenemos, la acción es limitada a 50 por ahora. Pero claro, aún así es mucho más rápido que estarlo bajando de a uno. De a uno pues estar Uno pinchando de a uno. No, eso yo creo que ha sido un cambio. Eh, eh, y eso es algo que debiera pasar a Gach Express pronto. Pronto, pronto. Yo creo que deberíamos verlo... Cuando en octubre? Quizá máximo en octubre, yo creo. Máximo en octubre. Comprometamos ahí <risa> el tiro con los usuarios en, en, en este video. Sí, yo creo que en, en octubre. Bueno, y de aquí a final de año debería estar en LibreT. O sea, sí. no, no, no vamos a decir que todos lados de LibreT, pero al menos la emisión masiva es una cosa que hay que refactorizar y volver a armar. Sí, sí, sí, sí. sí. ¿Alguna cosa que agregar? ¿Algo que se, quieras compartir? Eh. ¿Puedo desaparecer un rato para que puedas esperar tranquilo? <risa> <risa> eh. No, eso. Eso, eso, eso vamos a por hoy día. Oye, gracias. Yo sé que la primera vez aquí hablando con las cámaras siempre es complicada, así que si te animas lo podemos hacer eh, eventualmente en otra oportunidad. Obvio, obvio. Todos los meses. <risa> ya, bueno. Esa fue la conversación con Nicolás el objetivo era bueno como les dije al principio presentarle a, a, al Nico supieran quién es y él, él es la persona que está hoy día coordinando lo que tiene que ver con los desarrollos entonces eh, vamos a estar contándole más cosas que vamos a estar haciendo y la idea es explicarle un poco cómo hemos ido haciendo algunas cosas yo sé que esto no fue muy técnico porque en el fondo no era el objetivo aburrirlo con temas muy técnicos pero sí eventualmente y sobre todo dependiendo de los comentarios que nos vayan dejando les vamos a ir contando un poquito más cómo vamos haciendo las cosas qué metodología estamos usando cómo estamos diseñando ciertas cosas por si eventualmente después servir para entender cómo trabajamos y por supuesto si te interesa este tipo de contenido como siempre sobre todo ahora que vamos a estar haciendo algunas variaciones suscríbete al, al, al podcast al podcast ahora recuerda que está en youtube y en spotify y nos vemos en el siguiente podcast